Soy yo quien te di caer, soy yo quien convoco a luz diférmate tus metas y tu visión Y ahora me rima de igual son, pensaste que, que si escupías al suelo, este no te iba a responder Dejéciste de tan súbitamente que no te dio tiempo de ver y aprender yo, Me ves como ya, que estás te comento, que, que pronto no llorarás y no, ver, no me quitaré sufrir como a mí me hicieron ya tiempo atrás cariño antes que te tendré toda tu piel gritarás sin duda pero nadie te podrá escuchar saltaremos juntos en las llamas de mi corazón no de tus sueños y tu desesperación pues soy yo soy yo quien te soy yo quien convoco a los y fe. Maté tus metas y tu ambición Y ahora me riman de son Pensaste que si escupías el suelo hasta no te iba a responder siempre tan súbitamente que no te dio tiempo de aprender ¿Y ahora qué? ¿Me ves? ahora qué? te comento que pronto llorarás Y ahora ven a mí que te como a mí me lo hicieron ya tiempo atrás La muerte se pregunta si nos puede acompañar. que la respeluznante, vamos a lograr. Tus fuerzas son violadas por tus miedos e impotencia. Ventará iluminando todo nuestro amor. Pues somos peor que el diablo mismo, somos destrucción de fe. Soy la voz que cuando gritas te provoca enmudecer. Soy maldita, soy bastante. Lo que todos quisieran ver, como las piedras de pongo, los trucos que los sacerdotes no hicieron arder. ¿Y ahora que me ves, ahora que estos te comento, que pronto llorarás y lo verás. ¿A mí qué te haré? Supé como a mí me lo hicieron ya tiempo atrás. ¿Y ahora que me ves, ahora que estos te comento, que pronto llorarás y lo verás. ¿A mí qué te haré? Supé como a mí me lo hicieron ya tiempo atrás. de tu mente Nadie logró lo que ahora tú te propones combatir Yo vi caer a mil imperios que por culpa de, de mis trucos me obraron con la cabeza y conversaron con los pies pues soy yo, soy yo quien te vi caer Soy yo quien con poco en los Mate tus metas y tu ambición. y ahora me remandigo al sol. Soy maldita, soy bastarda lo que todos quisieran ver Somos las tiendas de todas las brujas que los sacerdotes no hicieron arder ahora que me ves ahora ¡Quiero un día de tiempo atrás! Noches, gente preciosa. Bienvenidos sean a una tulpita de la medianoche. Y pinche rabia entró justamente igual que yo, el cabrón. Sí. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a esta tulpita del 17 de febrero. Rabia ya chingando a la madre, como siempre. Y. Qué bien chingas, cabrón. Es que quiere atención y es que como tengo habla aquí en las piernas. Sí, sí, sí, luego, luego eh, ya, ya quería atención. Como ustedes pueden checar, aquí a mi ladito tenemos nada más ni nada menos que la tía Clau. Tía Clau. Hola, soy la tía Clau, los extrañé. Y pues aquí estamos en La Tulpa tratando de no fallarles y pues espero que la disfruten y espero que hayan disfrutado la canción. Se llama Aquelarre y la canta Cat la Katrina Folk. Pueden encontrarlo en YouTube y en, Spotify, y en Spotify sus canciones. Como la Katrina Folk y para que ellos que no sepan quiénes son la Katrina Folk, estos chicos tienen una propuesta musical bastante chida, de hecho ellos fueron los que, eh, bueno para ser preciso este Jesús, fue eh, quien se aventó a hacer la canción de la tía Clau, entonces queríamos presentarles un poquito de la chamba de estos chicos, de una propuesta bastante bonita, insisto, se llama, ¿cómo? La Katrina Folk. Y la encontramos en... YouTube y en Spotify. Ahí la pueden encontrar, precisamente esta, esta agrupación está bastante chida, eh, me, a mí me agradó bastante su, su propuesta, la tía Clau también tiene otras cancionitas que ha escuchado, entonces de verdad si es que tienen oportunidad dense una vueltita para buscarlos, tienen cositas muy muy muy chidas para quien eh, guste, ahí andarlos oyendo. Y bueno, algún algún detallito tía Clau, algún mensajito, algún um, mensaje parroquial antes de iniciar. Tengo hambre. Yo también. <risa> no, este, a todos les gustó la canción. Es, es que la neta sí está bien bonita. Este Jesús a mí me pasó otra que se llama Por Ti o algo así. Y la, también, o sea, está bien bonita. Y me, a mí me puso de buenas. Y la verdad su propuesta musical estaba bien bonita. Y pues los invitamos que los escuchen, escuchen más de sus canciones, amigos. Entonces, este, también es un tulpi baby. Entonces, hay que apoyarnos entre todos nosotros. Eso... También hay, hay más bandita que próximamente van a andar checando sus trabajos, checando cositas que se han querido colaborar directamente con nosotros. De la misma manera como lo hizo Raytol, que por cierto a quienes mandamos un tremendo saludote. Así es. Gracias eh, amigos de Reitol son los mejores. Sí, son las personitas preciosas que se anduvieron vieron aventando lo que viene siendo el, el Kigurumi de la tía Clau, que vieron en la transmisión pasada, el Kigurumi de Reptar. Chicos. Y también te hicieron una... Eh, me regalaron una chamarra una, de Link. De Link. Está muy, muy bonita. Eh, dice, se corta tantito. Qué raro. Y eso que solamente tenemos... Este... Igual y porque tienes el YouTube abierto. Ah, ves? posiblemente, pero no creo. Ya está. Eh, vientos, vientos. Eh, <ríe> no, no es Memorias de un Furro. Um, eh, próximamente estaremos... Eh, pues eh, colaborando con más más marcas, más presencias que nos han comentado, nos han dicho si es que pueden eh, podemos mostrar un poquito de lo que hacen. Y nosotros de verdad encantados. Si gustan eh, alguna marca, alguna cosita así colaborar directamente con nosotros, puede hablarlo directamente ya sea con la tía Clau o conmigo a través de, la, de Instagram. Ahí contesta más rápido o en Twitter. Cualquiera de los dos Cualquiera de los dos, ahí la tía Clau va a andar eh, contestándoles un poquito ay ah, y también este en el Twitter ya compartí la canción de Chispita en MP3 para que la descarguen Sí, sí, sí, también un, un detallito que por acá nos andaban pidiendo Y es un saludote a Sara Sabat Que nos dice que eso es, uh, se hizo un PCR y salió positivo Así que por 15 días va a andar eh, en reposo por detalles de COVID Así es que, pues, te mandamos un saludote Un abrazote, ¿no? Esperamos que, que te sea bastante leve Toma mucha agua, tecitos, caldito de pollo y verduras rabio Y también Rabio te, también te manda, te manda buenas vibras <risa> Y bueno, el día de hoy tenemos algo eh, Sí, sí, Rabio ¿Algo más que quieras decir? ¿Algo más que desee agregar? Bien que te manden juguetes, que te manden ratones porque no tienes juguetes, porque eres un gato sin amor y por eso lo exiges. Ok, eh, si están diciendo que se entrecorta tantito, salgan de la transmisión y vuelvan a entrar, porque uh, a mí me ha marcado que sí tiene unos cuantos errorcillos tal vez la transmisión, pero se está manteniendo eh, bien la, la transmisión, así es que... Si tienen oportunidad, salgan y vuelvan a entrar. Y se supone que tiene que mejorarse un poquito con, con ese detallito. A veces las mismos servidoras de Facebook se apendejan un poquillo, pero pues ahí andamos. Y el día de hoy, el día de hoy, tía Clau, tenemos un par de historias de terror que mandaron nuestros seguidores para poder comentarlas, poder platicarlas. Una de ellas, eh, leyéndola, me dijo que fuera totalmente en, ¿Anónimo? Eh, anónimo totalmente y así es que no voy a dar tantas pistas aunque esa misma persona me dio muchas pistas de de dónde y cositas así así es que um, voy a tratar de evitarlas tantito y la siguiente persona también es una persona que estuvo trabajando o que está trabajando directamente en un doctor simi y um, ¿cuál quieres escuchar la historia número uno la historia número dos o la historia número tres se este... la dos ah, okay, <risa> hay, hay más historias pero la otra está gigantesca esa será esa en otra ocasión este, ¿Cuál era lo del zapato? Zapatito blanco zapatito <risa> Ay, claro. Dime cuántos años tienes tú 33 son Son demasiado, entonces 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 La 2 La 2, ok, del doctor Simé. Esta eh, historia nos las manda Nada más y nada menos que Ay güey de José Sagaón, José Sagaón ya, eh, ya he hablado con él durante un, un buen ratito, hemos estado platicando en algunas cuantas cosas, he participado en algunos proyectos que él tiene, de hecho está próximo a sacar un libro que se llama Psicotina, y es un libro de ciencia ficción mexicano, está súper está chido, eh, le hice la parte gráfica, algunos cuantos detallitos por ahí. Y está muy muy chido porque habla acerca de una, una, una policía, un agente de esta Alicia Echeverría, si no mal recuerdo, que anda investigando una serie de homicidios de algunas personas que de repente aparecen con la sangre totalmente drenada okay. y en una de tantos sueños tiene un, un preludio a algunas eh, situaciones que le van a suceder y después va a consultar con un chamal, un chamán, perdón, un, un brujillo para atrapar a, a la persona que está detrás de todo esto Está bastante interesante como lo está manejando Hay muchísimas referencias muy buenas eh, Su obra se llama Psicotina Así como PSI, sí, como psicólogo Pero Psicotina Y de José Sagaón pues, y Si tienen oportunidad después de buscarle Y preguntarles por cómo adquiere su obra Adelante Ahí supongo va este, a va andar No sé si ahorita en la transmisión o más adelante Pero si quieren buscarlo Adelante pueden hacerlo con toda, toda, toda confianza De verdad se los... Se lo recomiendo bastante, bastante, bastante. Y bueno, vamos a comenzar con la primera y esta... Yo te dije por la segunda. Ah, perdón, por la segunda. Y esta comienza, bueno, comenzó más que nada en eh, una farmacia. Creo que todo el mundo debe conocer este tipo de farmacias. Todo el mundo ya sabe cómo están ahí, tanto eh, en el servicio ahí de, de entrega recetas y del otro lado, ¿no? Normalmente tienen un, un consultorio. Y bueno, esto dice a las de acá... Um, ok. Dice que no se oye y no se escucha. Mm, qué raro. Dice que se corta la transmisión. Mm, uh -huh. Y dice que la calidad del stream es buena. Qué raro. Mm, anda medianamente lento, pero depende mucho, mucho, mucho, mucho eh, del, porque me están, hay, hay eh, varias personas que dicen si se escucha, eh, otros que dicen que no escuchan, que no se corta, um, depende mucho este del servidor de, del señor Facebook, que es el que a veces hace que se traben las cosas, porque no todos se concentran en un solo servidor, sino se concentran en varios, pero sí, eh, de preferencia, si es que pueden cerrar la aplicación completa No solamente salirse, sino cerrar la app y volver a entrar Y lo más seguro es que ya se normalice un poquito todo esto Así es que comenzamos con esta que se llama eh, Ponle doble seguro a la puerta y nos la cuenta José Sagaón Y dejen paso el micrófono de este ladito para poder contárselas a gusto Ok Y sí, la verdad es que no me quieres dejar hablar <ríe> No es cierto, eso no es verdad Dice. Andaba de cajero en turno, en el turno vespertino, cuando me dijeron: Te vas a quedar a cubrir el, el horario nocturno. Y en ese entonces yo no lo hacía de pedo, me interesaba ganar puntos para un próximo ascenso como vendedor. Fui corriendo a un puesto de tacos y después me pasé a la tienda de la esquina para surtirme de chatarra para la noche. El vendedor nocturno era raro, llevaba dos semanas de haber entrado a trabajar a la farmacia. Y ya llevaba, con esta, tres faltas La venta de las 10 am a la 1 pm, pues, estuvo bastante buena La siguiente hora me dediqué a reacomodar los productos, a frentear anaqueles y rellenar el refrigerador Y por último, fui a la bodega para barrer y trapear la sucursal La bodega es grande, es todo el segundo piso del inmueble Así que agarré en chinga la escoba, cubeta y todo lo necesario para la limpieza y me bajé en fuga de esas veces que crees que algo te va a alcanzar. Cuando terminé de limpiar dejé las cosas cerca de la puerta del mostrador. No iba a ir a la bodega. En esa área existía un ambiente muy pesado y de noche te volvías rezandero para tu protección. Eran por ahí de las 3.30 de la mañana, así que usé una escalera pequeña como asiento, justito en la entrada del mostrador, debajo de un cuadro de la Virgen de Guadalupe, que el que toda sucursal tiene. Fíjate que yo no me había dado cuenta de eso. De que todas las sucursales tienen una Virgen de Guadalupe Pero creo que es nomás como una estampita, ¿no? No, no sé, bueno Aquí me menciona que toda sucursal tiene esta este... O sea, yo me acuerdo que por ejemplo La de aquí tiene su altarcito Adentro, uh -huh. sí. pero este que tengan Una Virgen de Guadalupe, no Bueno, dice, coloqué mi celular Sobre el mostrador y me puse a ver videos de risa Para mí, ese lugar es estratégico Y totalmente seguro el teléfono estaba conectado vía Bluetooth a la bocina. Así lo dejé para ambientar el lugar. De repente, me llegó un mensaje de Watts de un número desconocido. ¿Estás en la farmacia? Preguntó. No lo contesté, ya que algo en la calle se me estaba perturbando y es que había demasiado, demasiado silencio. Hasta ese momento no me había dado cuenta de lo solo que estaba allá afuera. De lo totalmente solitaria que estaba la calle No habían pasado carros A pesar de ser una avenida bastante importante Todos los puestos y negocios nocturnos ya habían cerrado Estaba solo O al menos Eso pensaba Se escuchaban a lo lejos como alguien venía corriendo Pero sus pisadas eran pesadas El silencio permitía escuchar su jadeo Que más por el cansancio Era la desesperación los perros empezaron a ladrar y otros estaban aullando. Alguien estaba huyendo. Lo estaban correteando. Lo estaban cazando. Me levanté en chinga, pero no me moví. Escuché el desmadre que se traían, pero no sabía de qué lado venían. Se me ocurrió apagar el anuncio de la luz de arriba y las lámparas de afuera, pero se vería muy obvio. Pensé en poner las tablas de protección sobre las cortinas de metal, pero me tardaría. Hablar a la policía, apagar las luces de adentro, ah, varias cosas pasaban por mi cabeza. Se escuchaban cada vez más cerca, alguien gritando, pidiendo ayuda. Era tan desgarrador que me hizo temblar de miedo. Todo pasó por mi mente muy, muy, muy rápido. Y fue cuando me llegó otra notificación emergente, que decía, no apagues las luces. Rápido tomé mi celular y abrí el mensaje Le iba a mandar un audio, pero en ese momento llegaron ellos A la mitad de la avenida, en la vereda de los transeúntes Un tipo había llegado corriendo y se había estampado en el suelo Estaba jadeando y gritaba de dolor Me pareció que en su desesperación se arrastró por el suelo con las uñas Un segundo sujeto llegó brincando de cierta manera infantil Se agachó para decirle algo cercano al oído a su víctima otros dos llegaron enseguida, caminando con calma. Su actitud era ajena a la situación. Sin embargo, traían cadenas colgando en las manos. Las luces amarillentas de las lámparas entre los árboles dejaban ver sus siluetas y lo empezaban a golpear. Enseguida envió un mensaje de voz al número extraño. Hay unos tipos golpeando en, a otro en la calle. Por favor, ayúdame a llamar a la policía. En ese momento... Apareció un cuarto sujeto a un par de metros de mi farmacia. Estaba viendo hacia acá. Tenía una sudadera con una capucha, pero desde adentro sentía su mirada muy, muy pesada. Y otro mensaje llegó. Ponle doble seguro a la puerta. Puta madre, solamente tenía el seguro de abajo y el de arriba se me olvidó ponerlo. En chinga tomé las llaves del mostrador. Fueron máximo dos segundos... Cuando me giré a la puerta y el tipo ya estaba fuera del local Era muy flaco Porque pudo meter su brazo entre las rejillas de la cortina Para tratar de quitar el seguro de la puerta por donde despachábamos Le grité que qué quería Me daba miedo acercarme ya que no sabía si el tipo tenía un arma En eso recibí una llamada del número desconocido Era el vendedor nocturno Aún no lo había agregado a mis contactos pero convivíamos en el mismo grupo de Watts de la farmacia. ¿Qué está sucediendo? Hay un tipo flaco tratando de intentar. No me dio tiempo de cerrar bien. Marca por favor a la policía. Estoy muy nervioso. Y me bloqueó al tratar de llamar. Rápido, cierra, me comentó él. Tal vez tiene una arma. Llame a la policía. Me están matando a un hombre allá afuera. Era lo que yo le comentaba. a lo que él me respondió. Él muere todos los días. Tú concéntrate en cerrar bien. Yo para ese momento estaba que me zurraba del miedo. No podía moverme. Escuchar los gritos del sujeto de afuera, un cabrón que estaba intentando abrir la puerta y el vendedor diciéndome que ese tipo de cosas... El tipo de dedos flacos logró quitar el seguro. Sacó con cuidado su mano. Mientras que con la otra empujaba la puertilla, le pude ver la cara y esa mirada penetrante. Me recargué contra la pared porque un mareo me invadió. Ya abrió la puertilla. Dije, no lo dejes entrar, de verdad, no lo dejes entrar, si no vas a estar jodido, me dijo. No pude moverme. Ese hijo de puta no es humano Y es que en ese momento Yo no podía dejar de verlo Cuando metió la cabeza y el brazo derecho por la puertilla Lo hizo poniendo toda su atención en mí Su cavidad orbitaria Donde debería tener los ojos Estaba vacía En su lugar tenía unas cosas de sangre coagulada Sangre reseca Que le había escurrido por la cara ¿Cómo chingados me miraba en serio, ¿cómo puta sabía dónde mirar? Dirigió su cabeza y mi mano hacia el primer seguro. Al notar que estaba libre, se estiró más para alcanzar el de abajo. —¡Abre lo que te voy a mandar! —dijo el vendedor nocturno antes de colgarme. Creo que el instinto de supervivencia desató la adrenalina sobre mi cuerpo para actuar. Así que tomé la escoba y le acomodé un putazo en media mollera a esa chingadera que estaba ahí, Rompí la escoba, pero fue algo en vano. Con la mitad puntiaguda que me quedó en las manos, me armé de huevos, ya que mi ser no estaba convencido de hacerlo, pero le clavé el palo a medio hombro. Empezó a oler bien ojete y a escurrir una especie de mierda oscura. Pero el tipo seguía intentando alcanzar el, seg el segundo seguro. Fui por la escalera pequeña y con ello lo reventé a vergazos. Me cansé, pero lo hizo lo hizo retroceder poco a poco, cuando entre la oscuridad otras tres miradas aparecieron a lo largo de la cortina. Ya valió verga, pensé. Ni con tres putos seguros los detendría. Solo me quedaría encerrarme en la bodega con la esperanza de que la niña fantasma me protegiera, cabrón. Dices en serio, lo pensé, se si necesita alguien que te ayudara. Yo ya estaba meado del miedo, pero no era orina, ni ni... sino ese sudor frío. En ese momento me llegó una notificación al celular que sonó en la bocina. Al estar todo en silencio, me hizo brincar del susto. El tipo de nuevo intentó abrir la puerta mientras los otros sacudían la cortina con fuerza que hizo que los burlones del que la bloquearan se corrieran. Abrí el watts y reproduje el audio que me mandó el vendedor nocturno. Era una especie de rezo. No sé en qué idioma estaba, pero a poco a poco esos güeyes se alejaron. Yo tomé la escalera, la recargué de nuevo contra la pared, bajo el cuadro de la Virgen, y me senté sin pensar en nada. Y estuve reproduciendo el audio hasta que salió el sol. ¿Cómo ves? Muy bien. Nunca me voy a sentir segura en ningún lugar. ¿Por qué? <risa> Oye, pues sí está de miedo Imagínate que llegue algo a tu casa O no sé, y, y tu casa es tu único lugar seguro Y pues llevan esas cosas que sabes que no son humanas Y no puedes hacer nada al respecto Más que estar despierto Para saber que vas a sobrevivir la noche No, sí, se entiende completamente Digo, eh, esto no lo manda así Y tú tal vez te puedas hacer una idea, ¿no? Un, una... Eh, Sí, imaginar cómo fue todo eso, pero imagínate al estar en ese momento, en estar allá, debe estar mucho más cabrón. Digo, a mí me tocó el turno nocturno en muchas situaciones y estaba bastante culero porque de repente no sabes qué es lo que se, se pasaba. Y me tocaba que, por ejemplo, en el CEMEFO eh, decían algunas cosas. ¿Sabes qué es que va a pasar esto? Tú no te espantes, es como, un, ya ya relájate, es como un tú, hazte pendejo, ponte audífonos o la chingada. Y era raro porque esas historias de noche son las que te, te dejan así de, güey, esto de verdad está pasando. Sí, sí, sí, tú tranquilo, güey, esto nada más está pasando, tú deja que suceda y ya la chingada. Como tú cuando tembló y me dijiste, sí, sí, ahorita pasa, no pasa nada aquí, yo así de, me voy a por ahí. <risa> sí, sí. Eso, eso, pues ya después de que lo has vivido varias veces es como, eh, tú tranquila, no, no va a pasar nada. Luego le dices a la mujer más pinche miedosa del universo. la <risa> inventes. Sí, sí, sí. En fin, algún mensajito, algún detallito por ahí. Que qué miedo, que este, que se sienten como el perrito James con su bat. <risa> Está genial esa imagen. Este, que se acordaron de los mensajes o Whats que hubo en un tiempo que eran este audios. Um, y, pues, que a algunos se les sigue trabando, pero, pues, este, probablemente sea su internet o, como dice alguien, que traten de salirse de la aplicación y vuelvan a entrar y busquen, este, la transmisión o en una compu, no sé, ahora sí que no sé. Pues, es lo, como la, la parte más recomendable que se puede hacer porque, um, según lo que nos está dando aquí el streamlabs que es con el que hacemos todo esto, estamos bien, según esto estamos, este, Estamos bien, estamos transmitiendo bien, no ha habido interrupciones, hubo una interrupción de tres fotogramas, pero eso fue hace 20 minutos, entonces posiblemente sí sea el, este, el inter de ahí, o tal vez alguno de los servidores bastante malitos de, del señor Zucaritas, es el, el que está haciendo todo esto. Que por cierto, este, les voy a comentar algo, ayer que estábamos este, haciendo la cena, sentí como si me hubiera picado algo en al lado del... ...del codo y me salieron dos arañazos. Ah, sí. ¿Qué sé? Que, que, que, que, que, habíamos preparado unos sándwiches, ¿no? Unos sándwiches. Y de repente estaba preparándolos y se acerca la, la, la tía Clau... ...y estaba normal, estábamos platicando, ¿no? Ni me acuerdo uh -huh. de qué diablos estábamos platicando. Estaba cargando el gordito y lo bajé y cuando lo bajé algo me rasgó... ...bueno, sentí el dolor y me salieron los rasguños. ¿sabes? Ajá, y de repente... ...yo, no mames, ¿esta chingadora ¿Qué? Y pues la tía Clau no se había rascado para nada, y ya cuando cuando anduvo revisando su, su codito, ahí estaban los dos arañazos. Ajá, y le dije, no, es que si te das cuenta, ni siquiera es del tamaño de mis uñas o de la distancia de mi de entre un dedo y el otro, o sea, fue como súper raro. ¿Y qué fue? ¿Quién, ¿Quién sabe? sabe. <risa> no tenemos idea de qué, ¿Qué fue. El, este, el Aluche Cholo. El Aluche Cholo. No, eh, <risa> me... Me <tocaste> de pedo. <risa> que por cierto, alguien en las historias de Instagram, eh, lo subimos, lo subió tanto la tía Clau como lo subió yo, hay alguien se aventó, se rifó el, el Aluche Cholo. Uh -huh. Y por ahí también se Sabía aventaron Itzy. El, el angelito Itzi también se aventó el Aluche Cholo. Eh... Itzy se aventó también lo que viene siendo el, el background de, de tu la canción, canción de, de, chispita. de chispita. Si pueden verla aparece como Itzy oficial Itzy con doble t, así uh -huh. como Itzel, pero Itzy uh -huh. con, con doble t oficial. Pueden buscarlo en este Instagram ahí pueden ver gran parte de sus trabajos bastante bonitos todos ellos. Y bueno vamos con la segunda historia de este de esta noche. Y espero les guste. Esta eh, me pidieron en específico que si había la posibilidad de que fuera anónima, pues básicamente me dijeron no la cagues, porque esto es anónimo. Así es que espero les agrade. Dice: Los que les voy a contar es una historia muy conocida entre gente que es muy allegada a mí. Y ahí les va. Dice. Mi papá es originario de un pueblito del Estado de México, que se encuentra muy cerca de Tizayuca. Es un pueblo chiquito que apenas hace unos años se ha ido modernizando. Con decirte que tiene apenas unos años que se metió la electricidad para todo el pueblo. Imagínate. Dice, allá por el 92, mi papá empezó a hacerse cargo de unas tierras ejidales que tenía mi abuelito. Que en paz descanse ya que él estaba muy enfermo, y unos primos de mi papá querían quedarse con esas tierras. Mi papá casi siempre andaba solo, trabajando en esas tierras, y en ese entonces no había más que una casa cerca, y ni tanto porque estaba como a medio kilómetro de distancia de donde mi papá estaba trabajando. En una de las esquinas del terreno había un pirul muy grande, y ahí mi papá hizo una banca con un tronco, un día, que estaba trabajando en el terreno, mi papá se sentó a descansar ahí, debajo del árbol. Se estaba tomando un vaso de refresco porque hacía mucho calor, y entonces dice que se le acercó un señor muy alto, que traía un sombrero, y no se le veía la cara, porque se paraba de tal manera que cuando lo veía de frente, le daba el sol en los ojos, y mi papá no lo podía ver bien. Mi papá dice que en realidad no le vio nada raro El señor le pidió un vaso de refresco y a mi papá se le hizo muy fácil dárselo El señor se sentó junto a él y le empezó a hacer plática Ese señor le preguntó a mi papá que si ya iba a estar ahí en el terreno Y mi padre le dijo que sí que ya se iba a hacer cargo de él y de la siembra y de todo lo demás el señor se acabó el refresco y se fue pero antes le dijo que se iban a seguir viendo mi padre no le dio importancia y siguió con sus cosas pasó el tiempo y a mi papá ya se le había olvidado eso en ese entonces mi padre empezó a construir una casa que iba a ser para mi abuelito como él trabajaba aquí en la ciudad de méxico Solo iba a su pueblo los domingos, que era su día libre, y ese día lo dedicaba a avanzar en la construcción y a revisar que el albañil que contrató avanzara en lo que le había dicho. Por esos días mi abuelito se puso delicado y mi padre se lo trajo a la ciudad. Lo internaron y, desgraciadamente, falleció en enero del 93. Mi padre ya había terminado de construir y la casita ya estaba habitable, pero nadie vivía ahí. En ese tiempo, a mi padre le dio por sembrar árboles frutales, y un fin de semana se fue a sembrarlos allá, al lado de su casa, en su pueblo. Ese día se fue más temprano para poder sembrar los árboles antes de que el sol diera fuerte. Nos dice que estaba, temblante, que estaba terminando de hacer eh, el hoyo en la tierra para colocar el primer árbol cuando de repente llegó aquel señor, lo saludó todo muy normal, le dio el pésame por la muerte de mi abuelo y de repente se le acerca y le dice, si le escarbas tantito allá vas a encontrar algo mi padre dice que él nada más se rió y le preguntó qué era. Y el Señor le dijo que era dinero. Si tú lo quieres, yo te lo doy. Es para ti. Tú tienes a tus hijos, tú tienes en la escuela todavía y además tú cuidas a tu mamá y a tu esposa. Tú puedes comprar tu casa que quieras y tener bien a tu familia. Yo sé que tú lo vas a usar bien así que ya me puedo ir yo a descansar. Mi padre se asustó, pero le dijo que no. Le dio las gracias y le ofreció hacerle una misa y ponerle una veladora. Pero él no quería nada. Que él estaba bien y que gracias a Dios trabajaba y aunque no le sobraba el dinero, sí le alcanzaba bien para tener a su familia. El señor nada más se rió y le dijo que lo pensara, que él iba a andar por ahí cerca y que se iba a dar sus vueltas para poder platicar. Cuando regresó a casa, ese día le contó absolutamente todo a mi madre. Ella se asustó y le dijo que le pusiera una veladora para que no siguiera buscando a mi padre. Así lo hicieron. Le prendieron la veladora en el altar familiar y se olvidaron del tema. Pero... Un tiempo después, se le volvió a aparecer y le insistió en que le recibiera el dinero. Y así lo ha hecho varias veces a lo largo de los años. Se le aparece a mi padre cuando la familia tiene algún, algún apuro de dinero o algún enfermo. Pero mi padre siempre le dice que no. Yo no lo he visto, pero cuando hemos estado en el terreno, he visto que de repente... Mi padre parece estar platicando con alguien, se oye la voz y la risa de otra persona, pero no hay nadie. Mi padre siempre nos dice que ese señor está como frío, como un muerto, que cuando le da la mano para saludarlo se siente muy frío, como un cadáver. Algo relacionado con este fantasma o aparición es de que un señor que trabajaba en la tierra de mi papá sembraba y cuidaba la siembra por mi padre. Dicen que sacó parte del dinero, que de repente compró un tractor y ganado, siendo él, sino una persona pobre. Quizás si sí, algo limitado en cuanto a dinero. Lo triste de todo esto, es que cuando unos meses después de que sacó el dinero, su hijo pequeño murió de un momento a otro, sin haber estado enfermo, y entre la familia circula la teoría de que fue por haber sacado ese dinero que no le correspondía. El fantasma insiste a mi padre que tome el dinero. Pero mi padre no quiere hacerlo. Le da miedo que le pase algo a nosotros, sus hijos. ¿Cómo ves? Yo no entiendo cómo es que este siempre eh, los dineros enterrados y todo eso siempre están malditos. <risa> pues por algo los enterraron. De hecho, ahí hay mucho... bueno se sabe o se tiene la, la, la, la sapiencia, ¿no?, de que hay mucha lana enterrada todavía en muchas partes de México. Ah, pues, ¿te acuerdas cuando fuimos a Chihuahua y nos dijeron, no, pues, estábamos en casa de no sé quién uh -huh. y e, íbamos a construir la chingada uh -huh. y, no, y, y que encontraron dinero y que dijeron, ¿y si no lo gastamos? No, no, no, mejor vuelve a enterrar y que hasta le echaron concreto y todo encima. Sí, totalmente, y es que... Hay muchos sitios que durante la revolución, con tal de que no fueran saqueados, muchos hacendados, mucha banda que tenía eh, dinero, prefirieron enterrarlo. Con el tiempo eh, no fue tanto que se olvidaran de ellos, sino que algunos de ellos fueron eh, asesinados o murieron y mucha lana se quedó enterrada. Mucha gente se quedó eh, muy esclava de la lana. Gran parte de todo esto... Hace referencia a que tú cuando tienes alguna cosita que te llama la atención, que te guste, te quedas muy enlazado a ello. Por eso hay inclusive algunos fantasmas que por, el, lo pudiera decir, que por el hecho de amar a su familia, se quedan ligados a ellos, se quedan protegiéndolos. O al contrario, haciéndoles alguna maldad o alguna cosita así. Pero ahora imagínate que ese sentimiento que tengas, ese sentimiento que te arraiga las cosas, se quede directamente en el dinero. Porque hay mucha gente que atesora el dinero. El dinero jamás te va a dar la felicidad, te va a dar si acaso tranquilidad. Pero felicidad como tal, no. Uh -huh. Y hay personas que viven y que mueren por esa lana, por tener ese dinero. El dinero ahí viene, pero el, el hecho de que hay gente que es tan aferrada a ello, como pinches avaros medievales, es cuando de verdad esto se transforma en algo más cabrón. Y no es... Eh, coincidencia de todo esto que en muchos sitios cuando se presentan estas cosas hasta el mismo diablo puede llegarte a ofrecer dinero uh -huh. hasta el mismo diablo es una de las cosas una de las tentaciones en las que se basa casi muchas de la mayoría de las leyendas de méxico hay dos cosas el dinero y mujeres la mayor parte de cosas se basan en ellas dos y es que ambas son un, un, un fruto bastante prohibido en muchos sentidos para la gente que no tiene dinero y que busca el amor, o que busca el amor rápido. Por eso la cegua, por eso la extabay, por eso la, este, la matlacigua, por eso inclusive la llorona, por eso aquellas mujeres que se encuentran los taxistas cuando van a dejar a alguien, por eso aquellos este, seres que se aparecen a los hombres para castigarlos, por eso los diablos también se presentaban y ofrecían dinero, por eso a cambio de un cigarro te dan algo que tú necesitas y muchos de ellos son capaces de desprenderse gran parte de lo que tienen con tal de hacerlo me acuerdo de una historia muy rápidamente de una persona que dice que estaba en una construcción un, un albañil y este albañil al momento de que estaba haciendo sus cosas de repente llega y ya en la noche se le olvidan unas cosas en la construcción se le olvida su moral y otras cosas ponerse de pedo con sus compas dice que era un sábado Dice, yo me fui de pedo con mis compas y esto, esto, ¿sí? y se me olvidó mi moral, güey, allá en la construcción. Dice, yo llego para allá donde está, eh, está la pinche construcción y pues, pues me salto, güey. Pues no hay nadie que se quede. Dice, nada más le hacen a la mamada. Dice, ponen un radio ahí para que parezca hay velador. Pero yo sé que no había ni madres, güey. Entonces me meto, dice, y estaba sí. allá en la construcción. Y había una parte donde no, a nosotros no nos dejaron eh, colar. O sea, a todos los, alba, al, al, al, los demás albañiles, a todos los que estaban ahí, es, iban a hacer un sótano, pero no nos dejaron colar, güey. Nadita Dice, y estaban raros los hoyos Dice, porque metieron zapatas, metieron varias cositas Ahí, pero estaban horribles los pinches hoyos Y no nos dejaron sacar nada Nadita, güey Pero bueno, menos chamba para nosotros Dice, yo dejé las cosas ahí Y al momento que saco las cosas, escucho a alguien Y lo escuché por esa zona Dice, y me llamó la atención Dice, yo fui para allá, güey Dice, ¿tú, tú ves cuántos años, de, eh, la persona que me cuenta esto Debe haber tenido fácil unos 50 años Fácil Ok Dice, yo en esos momentos tendría como unos 40 Dice, pues está bajito todavía, güey Podía moverme, podía ir, todo eso Y dije, ah, pues me echo un pinche saltito a ver quién Quién está allá, si no, chingue su madre Agarro un pinche palo y le rompo su madre, güey ah, Hacerla de velador pues, Igual dice que el patrón me va a dar unos pesos Pero pues, por mandar a la chingada a alguien que no deba estar acá Dice, yo llego y escucho Que dentro, alguien está llorando Dice, y más allá de, de darme valor para aventarme Y decir, órale güey, a ver quién Me dio miedo me dio mucho miedo porque escuché a alguien llorando. Dice, huevos, no mames. Dice, me acerqué, me asomo, y en el hoyo donde estaban todo eso, dice, no sé si iba a ser una cisterna, iba a ser un, un, un, este, un pinche sótano. sepa su madre, güey, pero era un pinche hoyo grandote, cabrón. Dice, me asomo y no hay nadie, pero yo escucho cómo se están, están llorando. Escucho bien, cabrón, cómo están llorando. Dice, me dio miedo y dice, y aviento la, la, el palo que tenía, lo aviento, y dice, te agarré mi morral, y dice, quise, quise irme, dice, pero pues de esas veces que, que empiezas a moverte, pero empiezas a ver al hoyo mientras te vas alejando. Pisas, dice, sí, sí, suena bien, parco, perdón <risa> <risa> me, me disculpo por eso. Este, nada, al contrario, normalmente, no. cu normalmente cuando lo ven, están bueno, un hoyo, no se alejan, tratan de ir para allá. Ajá, exacto. Ajá, exacto, así que no mames, ¿ah, hola, buenas tardes, señor, ¿cómo está? ¿Me da permiso entrar? Bueno, en fin, este, <risa> dice, me voy alejando. Eh, perdón, no, te amo. Sí, no te amo. Me voy alejando. Fue mi culpa. No, no te preocupes. Dice, me voy alejando. Eh, dice, y al momento de echarme para acá, o sea, tome un abrazote. Espero estés bien. Eh, vengo para acá, para la puerta, pero no dejé de ver el, el agujero. Es que también si digo agujero se presta mala interpretación. Eh, digamos, el socavón? El sótano. El sótano. ¿El, socavón? Sí, el sótano que está ahí. Dice, ando viendo hacia el sótano, dice, pero pues voy caminando y de repente me topo con, con algo, pero fue en seco. De verdad es como si yo me hubiera metido un putazo contra un, un, este, un pilar o un, uno de los, este, de los castillos. Y dije, mmm, al principio dije, pendejo, me pego con un pilar, dice, volteo y veo a alguien más alto que yo. Dice, tal vez yo no esté tan alto. Dice, tú, tú, tú estás, Dani, y tú estás mucho más alto que yo. Dice, yo mido 1.70. Dice, tú estás más alto que yo, pero esa cosa fácil... La cosa con la que yo me topé debió haber tenido unos 2 metros 10, 2 metros 20. Dice, estaba altísimo, cabrón. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque fácil, casi llegaba, entonces debió haber sido más, casi llegaba a unas placas de triple A que estaban ahí. Y las placas de triple A miden 2,44. Entonces me le acerca la acerca eh, eh, a esa cosa, dice... Eh, y pues lo veo, trato de ver, ¿no? Trato de buscarle el rostro y me, me empiezo a echar para atrás. Bien cabrón. Y en eso ya, ya que lo veo bien. Dice, pensé, no sé, en, en, en mi miris, mi ¿no? Dice, porque pues todo está oscuro, es sobra negra. Dije, no, pues igual es algo, pusieron, no sé, una pinche lona, una chingada. Es una chamarra y <risa> una dice chamarra de, muy larga. No, de, dice, de tan rápido que se movía esa cosa. Dice, yo estaba viendo, tratando de buscarle el rostro. De repente, madre es que veo el cielo. Y fue de puta que se movió, todo eso. Dice, empieza pues, a, a ver por todos lados y no lo encuentro. Y tampoco había un pilar ahí. Dice, no había ningún este ningún castillo, nada. Dice, me dio un chingo de miedo y que me voy corriendo. Dice, no mames, voy a, a saltarme de nuevo la bardita con la cual estaba ahí. Y al momento de llegar en la parte de allá, dice que me jalan de la camisa. Dice, yo una vez que me jalan de la camisa, yo me quedo así, no mames, qué pedo. Y dice, y era un, un señor. Un señor viejito. Señor viejito, el, el, el, el, el está bien? No, el, el señor viejito dice, se me queda viendo. Y me dice... Ay. <risa> está, bueno, si sí, no hay problema con, con el nombre. No creo que ese güey me llegue a escuchar. No, ponle a... Uh, José. Es, es que le decían el Venus. Y ahí sus compas le decían el Marte. güey o sea, el, el No, el güey se llamaba Venustiano. Pero de, pues, obviamente la poco de Venustiano es el Venus. Pero sus compas le decían el Marte, nada más por chingarlo. Vamos a ponerle Plutón. Ok. No, no, no, no, ya, no, ya, ya dijiste, Venustiano, sí, ya. Venustiano. No, <risa> que, que, que el señor le dice, eh, oye, Venustiano, no te vayas. Has trabajado mucho en este lugar. Siéntate, trae cigarros. Y sabes... Me gusta cómo hueles alcohol. Se nota que te estás portando bien. Se nota que estás haciendo cosas que a ti te gustan. Esa cosa no es buena. Ah, no, espérate. Dice, siéntate. Dice, yo de verdad tenía un chingo, pero de verdad, un chingo de ganas de correr, cabrón. Dice, tenía un pinche miedo, pero así de pinche miedo fuerte por largarme a la chingada de ahí. Y ahí fue cuando este cabrón me dice, oye. Siéntate o me voy a enojar. Y no me quieres ver enojado. Usted gana, señor viejito. No, dice, sentarte. dice que no, pues güey, me, me, me senté. Me senté así de a ah, ah, ah, la verga. Dice, me, me, me recuesto. Eh, bueno, no, no tanto de recostarme, sino ahí estaban unos pinches ladrillos eso. Medio, me pongo tantito allá, pero como que me recargo en la pared, güey, en, en la paredcita que estaba ahí. Dice medio, medio, me pongo como alejadito y dice, sé que me tienes miedo, no te preocupes, no te voy a hacer nada. Contigo no quiero llevarme nada de ti. Al contrario, quiero que tú te quedes con algo que está aquí. Dice, mira, tu patrón y otros más avaros escucharon la historia de que aquí había algo. Pero, ¿sabes? A mí me gusta jugar con gente. A mí me gusta con gente que escuche historias. Y que se da la tarea de querer a huevo que esas cosas sean para ellos. Dice, aquí les andan diciendo que acá hay dinero. Y hay dinerito, y hay dinerito rápido. Y hay gente que es capaz de hacer lo que sea. Llamar a sus pinches brujos, llamar a toda esa gente. Dice, gente que a mí me vale madre. Si yo quiero que ese dinero sea tuyo, ese dinero va a ser tuyo. Si yo no quiero que ese dinero sea tuyo, así aunque le rasques, aunque hagas mil hoyos. No va a ser para ti. Así me traigas al brujo que quieras. Así me traigas a la bruja que quieras. Esos pinches brujos a mí me pelan la verga. Porque de ese podercito pendejo que tienen... Yo tengo mucho más. ¿Crees que me van a hacer pendejos a mí? Dice, a ese güey le dijeron que allí en, en ese pinche socavón que anduvos, anduvieron teniendo... Que todavía más abajo iban a encontrar y se van a cansar y no van a encontrar ni madres. Así su pinche brujita con sus pendejaditas va a querer poder sacar esto. No, no, no. Dice, yo te voy a dar la oportunidad a ti de tener el dinero. Pero quiero ver si tienes huevos suficientes para poder hacerlo. Mira, en la caja de aquel ladito hay unas pinzas esas pinzas con las que andan trenzando para hacer las construcciones estas y dice y sí dice cuando yo estaba chambeando en esa eh, en, en del Bañil y todo eso a mí me ponían a hacer los castillos y ves que los castillos llevan pues unas varillas y todo eso y hay unas pinzas que yo utilizo para poder darle de vuelta al alambre con la cual hago todo esto dice yo sabía que esas cosas estaban allá porque es donde estaba la herramienta me dice ven ahí saco unas pinzas y mira, dice, él se, se abrió la boca Dice, pero no abrió la boca normal, cabrón O sea, como una persona normal, sino se abrió muy grande Y dice, mira, aquí tengo un diente de oro Sácalo, saca ese diente Te voy a pedir unas cosas, pero ya verás después Sé que te van a gustar Sácame este diente y quédatelo Y a donde tú lo quieras, ahí lo vas a enterrar No importa que no sea aquí, pendejo Puede ser en tu casa, en la casa de tu familia, donde quieras, a donde lo entierres. En esa noche yo voy a ir para allá. Y al otro día, donde tú le rasques, ahí donde le enterraste, vas a sacar el dinero. ¿Sale? ten unos huevos y sácalo. Dice, yo la verdad, tuve un chingo, un chingo... De miedo por esas cosas Y dije, no, ¿sabes qué? Gracias, pero de verdad yo no necesito nada de eso y Dice, pero a ti te gusta tomar A ti te gusta beber ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora vas a decir que no te gustan las putas de ahí de la el pinche changarro que está ahí güey, Ahí donde sacan arena tus compas Ahí en el arenal, ¿te acuerdas? Y dice, me empezó a decir el nombre de todas Ahí ah, pues. está esta, está esta, está esta Dice, ahí están esas putitas que tú quieres, cabrón Yo sé que las quieres y pueden ser tuyas Están los huevos Dice Que él de repente se quedó mirándome Y se me acerca Y se está rezando Ay, mira, estás regresando. Yo solo te iba a pedir a tu patrón. Porque ese güey es muy avaro y quiero tenerlo conmigo. Ni siquiera iba a ser con tu familia. Perdiste la oportunidad que querías. Pero, ¿sabes? Quédate con la conciencia limpia. Pero te vas a quedar con los bolsillos vacíos durante toda tu vida hasta que te mueras vas a seguir siendo pobre igualito a tu Dios cuídate venustiano dice yo de verdad sí estaba rezando estaba rezando bien cabrón tenía los ojos cerrados y cuando los abro ya no había nadie. Y el ambiente se sentía súper, súper, súper limpio. Me fui a mi casa. Dice, pensé mucho en eso. Llegué con mi jefita, güey. Mi, mi mamá, pues ya tenía noventa y tantos años, cabrón. Eh, dice, no, mentira, con mi abuelita. Dice, mi abuelita tenía noventa y tantos años. Y fue que... Que yo le comenté a ella, dice, no quise espantar a mi mamá, pero mi abuelita pues medio sabía de estas cosas. Y mi, mi, mi abuelita fue que, quien me dio a beber un, un preparado de hierbitas que tenía ella. Dice, tómate esto, mi hijo, y vete a dormir, vete a la cama. Dice, yo llego a mi cama, trato traté de dormir, pero al momento de que, que me acuesto. Dice, pues yo vi la cama, la vi extendida, me acosté, me puse a dormir. Y, dice, más en la en la madrugada, mucho más en la madrugada, me despertó algo en la espalda. Dice, me di la vuelta y sentía un, muy incómodo en la, en la espalda. Me levanto y encontré las pinzas en mi cama. Dice, a partir de ahí yo me volví pues más creyente de de de este, de mi Dios, ¿no? Y dice es la primera y única cosa que me ha pasado fea, pero se siente bien culero y si te das cuenta, y al momento que me estaba diciendo eso, yo traigo aquí muchas cruces y aquí en mi cartera traigo unos santos y más cosas así, dice yo, yo, yo no creía tanto, pero después de eso pues comencé a creer y, y pues ahora le estoy rezando al que sé que no me va a pedir que haga nada malo. Le pregunté, güey, ¿te pusiste, a, seguiste chambeando ahí en la constructora? Dice, veo en la construcción esa, dice, no, ya no, ya no me dedico a eso, mejor me dediqué a, a vender Dice, me puse ahí un en ropita de paca y, y así Digo, oh, ok, dice, con razón, de hecho era una persona que yo conocía en un, en un tianguis Y constantemente lo veo porque es súper animoso el señor Y lo más que el señor cada vez que tú ibas o cada vez que pasabas eh, te echaba una bendición Pero no te echaba la bendición o Así sea, que Dios se bendiga No, sino te acercaba Y te presionaba el don Y siempre me dio curiosidad De preguntar, Oye, ¿por qué es tan devoto? Y fue cuando me contó esa historia ¿Qué te parece? Señor viejito diablo No se me vaya a parecer Porque yo sí soy bien culo Y yo no le arrancaría <risa> sus dientes Se lo juro por Por usted mismo, se lo juro <risa> sí, <risa> Iba que... a decir que por chichite Iba a decir ¡inga tu madre, mucha <risa> sí. No, la neta sí, me saca un buen de onda Un buen de onda de eso, o sea El, el, el señor diablo ¿a, a, quién, ¿A quién elegirá para Para que les, le hagan Le haga sus este A quien se le antoje Es más fácil persuadir a alguien que tenga como necesidad O que tenga ganas o gusto de Si tienes Una oportunidad de tener eh, Las cosas que tú necesitas o que requieres Y que te las dé En bandeja de plata puedes decir sí a huevo Ejemplo, no sé, alguien que quiera tener una casa y por más que O sea, por ejemplo, ¿no? el rabio, si llegara el diablo y le dijera, dame a los dos humanos, y el rabio, sí, sí, sí, a huevo, me vas a dar amor, amor, comprensión y ternura, y el, y, y el señor de los chiles. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, firma acá y dame el panzón este, güey que a hacer sus <risa> podcasts. <risa> sí, pues... Ah, dice eh, eh, Emilio Santomé Que no lo vayas a borrar que Porque va al hospital por una crisis diabética Espero, estés bien, Santomé Por eso hace ratito le mandamos mucho, mucho amor Sí Y eh, pues, este Sí, a mí Yo mucho respeto al señor Diablo Pues no sé ¿En qué, en qué se va? Porque preguntaron, ¿qué, ¿qué se basarán para escoger personas? ¿Quién sabe? O sea, realmente no lo sé Y si vuelvo a encontrarlo, pues tal vez le pregunte ¿Y algún otro mensajito? Pues, estaban ahí divagando sobre la historia, y es que yo también me quedé así como de, ¡ay, no. El señor viejito es la cosa mala. Pero algo así, o sea, de lo que estabas diciendo de, este, una sombra de dos metros, yo me acuerdo que cuando yo iba a la secundaria y me tenía que levantar a las cinco y media, me acuerdo, mis papás siempre se duermen con la puerta abierta. Entonces, este... De una de las tantas veces que me tenía que levantar a las cinco y media, siempre volteaba a su cuarto y vi una sombra, este, casi del tamaño de donde topa, donde termina la puerta. No uh -huh. sé, sea, como cuánto, bueno, qué altura tendrá. Ay, no sé. Pero, pues, bueno, no. más de un ochenta sí es. Dos veinte más o menos. Ajá, de ese vuelo yo veía sombras. Y lo más cagado es de que luego pensaba que era mi papá o algo así y mi papá estaba en otro lado. Verga. Dice Sara Michi un tío de mi mamá, que en paz descanse, hace muchos años encontró un cofre de oro en una construcción en el centro de Jerez, Zacatecas. Todos sus compañeros de la obra tomaron algo de ahí, menos él, quien tomó unos cuantos doblones, los cuales fundió y se hizo dos cadenas y una pulsera que han pasado a su descendencia. Órale. Pero... ok, okay, okay, Y este... Que mello, brinqué cuando mencionó que le jale, que le jaló la camisa Arne eh. dice, de niña, yo soñé que un viejito me decía que en un árbol había muchas monedas que eran más, que eran mías y que me la regalaba Pero la verdad me dio miedo y nunca quise ir Sí, eso está muy miedoso Mi hermana ha soñado con unas señoras que la llaman y dicen que su abuelito tenía la suerte de que el muerto lo buscaba Qué pedo ¿Y eso cómo está de que los muertos te buscan? Pues normalmente tienes un, se pudiera decir que una luz y eso les conduce. Uh, también tienes un olor, las personas tienen olores muy específicos, muy particulares, y a algunos se les hace dulce, se les hace muy, muy dulce. Alguien pregunta que eh, después de ver cuánto se lleva el señor Don Zucaritas por las estrellas, efectivamente, por eso hay, <coughs> perdón, por eso hay mucha gente que, este... Que le hemos recomendado que si está súper chido que nos aventen estrellitas y los amamos, los agradecemos muchísimo. Pero si es que quieren aventarse alguna donación, alguna cosita así, de preferencia pueden hacerlo a través de PayPal o a través de la cuenta, ya que ahí toda la donación llega directamente a nosotros y no se queda con la mitad, don Zucaritas, eh, porque don Zucaritas sí se queda con con la mitad. O sea, de lo que tú le metes, la mitad se lo queda ahí, don Zucaritas, y la otra mitad, pues, eh, se va a, la, a las personas que que tú le estés este, dando o emitiendo las estrellas. Así es que, si es que gustan apoyarnos, pueden hacerlo a través de las otras cesaritas o a través de la wishlist también pueden hacerlo. Yeah. Oh. También está, está la que a nosotros le metimos cosas y está uh -huh. la modificable, que básicamente ustedes pueden meter cosas y pedirlas. Ah, sí, y, y otra de las cosas bien. con las cuales pueden apoyarnos muchísimo es compartiendo las pendejaditas que hacemos. Ahí estamos al día totalmente uh -huh. en las transmisiones, ya sea en Spotify, ya sea en YouTube o en iTunes. Están al día totalmente. Pueden escucharlas. Ahí están todas las transmisiones que hemos hecho. Ah, ya. Estaba leyendo el de este. Un tío abuelo lo llamaba el muerto para dejarle monedas de oro, pero pedía a cambio un alma. Era de Zumpango, lugar de brujas. Madre. Zumpango tiene como mil años que no voy a Zumpango. Eh, Chara ya, sigo leyendo, sigo leyendo, sigo leyendo Y bueno, nosotros nos retiramos porque de verdad nos estamos cagando de hambre Y uh, qué más quisiéramos estar un ratito más por acá Pero hay compromisos que tenemos que terminar Y sobre todo, eh, la pancita dice, güey, échale algo Oye, tiene ratote que no que no este, desde hace ratote no, no hemos comido, entonces eh, vamos a comer antes de que se nos termine de enfriar la comida, y aparte se está haciendo un chingamadral de frío, cuídense mucho por favor eh, de este frío, recuerden eh, estar abrigaditos y todo eso, sobre todo para no caer en el pánico de decir, huevos ya me dio coronavirus, y manténganse muy, muy, muy, muy, muy, eh, manténganse más bien, eh, de preferencia en casa o si no, cuídense mucho. Hay, hay mucha desmadre allá afuera y piensen no solamente por ustedes, piensen por los suyos, por la gente que quieren, por la gente que estiman. Y eh, nosotros nos andamos retirando de esto, pero no nos retiramos sin antes agradecerles a todas y a cada una de las personitas que les gustó el, el, este, la versión pop de Chispita Existe. Electro Pop. Electro Pop de, de Chispita Existe. Eh, más a ratito vamos a checar unas cositas que por ahí nos anduvieron dejando. Este germancito también. Vamos a, a escucharlas. Y eh, alguna última cosita, tía Añi, antes de irnos. Chispita, existe. Chispita, es amor. Chispita, existe. Chispita es amor, chispita vive en sus corazones Tulpy Babies, y por cierto ahora sí ya me dio una vuelta en los comentarios del YouTube, y vi uno que quería la canción de los Tulpi Babies en versión de los este mopeds Baby, voy a tener que escucharla porque tiene años que no escucho esa canción, y básicamente nada más me, me acordaba de como de la última parte, o sea como de los cinco segundos antes de que acabara la canción, entonces, pues voy a ver, voy a ver qué sale de ahí, porque pues realmente n nada de lo que yo hago es preparado, todo sale de mi cabeza, así como lo digo, <ríe> y pues muchas gracias por acompañarnos, y nos vemos el viernes, no sé cómo le vamos a hacer porque yo tengo que salir, pero vamos a ver cómo, ¿Cómo nos acomodamos. Ver, cómo, cómo, cómo les, nos acomodamos, de todas maneras, échanos tus redes sociales, tía ¿sí, Clau? Claro. En Twitter me pueden buscar como Stars Cherry Ahí ya pueden encontrar la canción de Chispita Para descargarla Y en Instagram como Cloud Cherry Stars Ahí los espero con muchas fotos, muchos memes Y muchas metadas de madre Los amo, de esos en sus tantas Preguntan, ¿sí? bueno, dicen si ¿sí Chispita es amor Y Rigo es amor, ¿Chispita es Rigo Tobar? No, jamás Rigo Tobar Tuvo que ya este eh, Ser otra persona O sea, como reencarnar En otra persona De Kenchon. Pero tú siempre me dices... ¿Qué me, me pompas? ¿Qué pompo? ¿No? quién pompo? Pero no. ¿No? no... ¿No? No, siempre te digo... ¿Me pompas? Ajá. Me pompas. <ríe> y bueno... Eh, no, no, es, no estoy mal eh, Tengo hambre, es, es muy diferente cuando tengo hambre Normalmente ando como en un modo así uh, uh, Sí, sino, necesito energía Necesito energía, de verdad, sí necesito energía eh, Si no, sería un poquito más eflusivo todavía Pero pues, estoy bien Ustedes no se preocupen, todo bien, todo tranquilo Ya saben, me pueden encontrar a mí como Tangea del Arte En todas las demás redes sociales Y este podcast lo pueden encontrar como Tulpa de la Medianoche O como Memorias de una Agual en todos los servicios de streaming de podcast, ya sea Spotify, ya sea iTunes, y también en YouTube ya somos monetizables después de ocho meses. Uh, creo que vamos a subir ocho, más ocho o diez meses ya somos monetizables. Entonces, he tratado de modificar los videos para que no aparezcan anuncios cada cinco minutos. Eso no lo controlamos nosotros, es en automático lo hace YouTube, pero modificando algunas cosas, solamente va a aparecer al principio, si es que es posible. Eh, vean los anuncios, eh, eso nos ayuda muchísimo a sí, nosotros. Échanos la mano. Sí, tengo sí, sí. que comer. <risa> <No> es cierto. <risa> bueno, o es sea, así, pero por favor. <risa> y eh, sí. Pero de todas maneras, si es que ya saben, si es que gustan dejarnos alguna cosita, algún detallito, puede ser a través de la cuenta de PayPal, puede ser por estrellitas, puede ser a través de Vancomer, puede ser a través de las wishlists que se encuentran en Amazon o en su defecto, pueden hacerlo también a través de. Simplemente compartir, escuchar nuestras pendejadas y más. Darnos cosas. amor. Darnos en, amor y recomendar. En formas muy bonitas. Con la gentecita que eh, mm, quieran delicioso. traumar también con, un poquito con esas historias de terror. Bueno, nosotros nos andamos viendo, nos vemos el día viernes o si no, anunciamos a ver qué pedul. De mientras, nos pasamos a retirar porque hay una hamburguesita de barbecue tuya y una de pastor mía que nos está esperando, nos está guiando el ojo gordo. y dice: Vení, corre, corre, corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Súbete. Dice Blake que le vale verga. No, ese salto es de gordo que. ¿Ves? Y bueno, en fin. Nosotros nos despedimos. Muchas gracias. Pasen bonita noche. Descansen. Y si gustan escuchar, ya están los demás capítulos en YouTube. Y eh, les recordamos que estas Tulpas de la Medianoche, porque alguien preguntó que por qué tan rápido. Este, Las Tulpas de la Medianoche son episodios cortitos. Los episodios largos son Memorias de un Nahual. Así es que, ya saben, hay para que recordárselos que por ello hicimos estos episodios los días miércoles. Son historias cortitas, historias rapiditas y los episodios completos van a ser los días viernes. Así es que, muchas gracias, gracias por los provechos. Nos andamos viendo. Un abrazote y baile improvisado de la tía Clau. ¿Por qué estás moviendo eh, la cabeza al ritmo de Still Love Me Do? De The Beatles. Yo estaba pensando mm -hmm. en la de, este, where is love, baby don't hurt me, don't hurt me, no no, no more. Bueno, adiós bebés, los amamos, nos vemos pronto, besos y susta temas. Cuídense, nos andamos viendo hasta el viernes.